Adelante, coín ha rechazado la adjudicación de la explotación del parque en Andalucía, defendiendo su gestión pública, ya que desconocen los datos de uso del aparcamiento solicitados al ayuntamiento para considerar su rentabilidad. La formación política lamenta que el consistorio haya concedido 10 años más de explotación del aparcamiento, más el servicio de grúa municipal, a la misma empresa con sede en Madrid, bajando el canon de 75.000 a 25.000 euros anuales, basándose en una escasa rentabilidad argumentada por la empresa, sin disponer de datos o el equipo de gobierno parece que no tiene ningún interés en que el aparcamiento se gestione públicamente y por ello elude sus obligaciones porque con esa información ...sí que podríamos tener argumentos para debatir al menos la viabilidad... ...de una gestión pública municipal. En otro orden de cosas, Adelante Coim ha organizado una charla informativa... ...sobre violencia de género para el próximo viernes 19... ...a las 6 de la tarde en su sede, abierta a toda la audiencia... ...la ponente será Dolores Fernández... ...de la plataforma Violencia Cero en Málaga. Además de estudiar una guía que proporciona el Ministerio de Igualdad... Ahora, en fechas cercanas al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, organizar una charla informativa formativa sobre el tema, con el fin de ir desarrollando estrategias que nos permitan entender la raíz y trabajar para erradicar esta violencia. Recuerdo, este viernes, 19 de noviembre, a las 6 de la tarde, aquí, en la Embajada, en calle La Feria 13. <risa>